Bueno, nosotros hemos planteado de manera muy clara nuestra oposición radical a la modificación de la Constitución para introducir la reelección de Danilo Merida. Lo decimos porque se trataría una vez más de modificar la Constitución para satisfacer las apetencias continuistas del gobernante de turno. Durante más de 30 ocasiones la Constitución Dominicana ha sido modificada exclusivamente para eso, para posibilitar la reelección de quien gobierna. Y nosotros decimos además que se trataría de una modificación espuria porque se haría en base al soborno, la compra de legisladores. Por eso todos los dominicanos y dominicanas que nos duele este país, que queremos vivir en un país decente donde hay instituciones y donde la constitución se respete, tenemos que oponernos de todas las formas posibles, pacíficamente, pero de todas las formas posibles, contra esta nueva afrenta, contra la constitución, contra la democracia y contra la institucionalidad del país. ¿Fine usted la trayectoria de vida de Elvi Dolora? Elby Dolora es una pérdida irreparable para este país, para esta provincia y ciudad. Porque fue un joven que desde muy temprana edad asumió un compromiso social, deportista, perteneció a organizaciones juveniles, luchó por las mejores causas y además asumió un compromiso político. Además, era un joven capaz, licenciado en filosofía y letras, con maestría en lingüística, profesor universitario, y además de todo eso, insisto, con un compromiso político de servicio, de práctica política sana, de solidaridad, de gran sensibilidad social el vido es un ejemplo de lo que nosotros aspiramos sean los jóvenes los hombres los seres humanos por eso es una pérdida irreparable su partida pero debemos decir que él nos deja en cuerpo pero su ejemplo su paso por la vida ha tocado a mucha gente y él vivirá ahora y siempre, en el corazón de todos los que lo conocimos, valoramos y apreciamos.